Amigos, a comentarles cómo no hay duda de que el perro es el mejor amigo del hombre. De hecho, pero mira, también son cómplices de algunas travesuras. Ellos, con tal de tener un bocadito de lo que está en la mesa, son capaces de aguantar ahí escondidos en la cesta. Estaba escondido en la lonchera? ¿eh? Encerradito. En la loncherita, pero la también comía, comía su pollo a la brasa. No, lo llevó al restaurante. No, la mochila está comensal la lleva al restaurante. Es un chihuahua, ¿no? Es un, un perro pequeño uh -huh. que puede ser eh, camuflado claro. en cualquier cartera. ¿no? Nadie se había dado cuenta de que el perro también estaba yendo a comer pollo a la brasa. En <ríe> este pequeño... O sea, la trompa, ¿no? sí, sí. Él dijo, me aguanto el encierro aquí en la lonchera con tal de llevarme mi pedacito de pollo a la brasa. ¿Ah? Travieso. No sé quién es más travieso, ¿el perro o la eh, dueña, no? 8.53. Estábamos en la edición matinal en breve. Vamos a hablar de un tema importante. Miren, ya este, a ver, esto viene después, porque ya se estrena una película que se llama La Banda Presidencial y vamos a estar aquí con los actores. Son cuatro amigos que deciden robar un casino y utilizan las máscaras de justamente presidentes, expresidentes. O están presos o pasaron a mejor vida. Bueno, hoy los protagonistas de La Banda Presidencial estarán con nosotros aquí en el programa para contarnos un poco. Elenco, poquito. ¿ah? Elenco. Así es, de esta película ahí está, ahí está. que ya se estrena la próxima semana. Ahí está Haysten Perkovich, también está el Miram Cosío, creo. Y está, ahí está el Miram, y está también Giovanni Sixia. Bueno, bueno, más adelante, están con nosotros, PERO, no va. te desesperes, Bien. ya vienen, dentro de poquito. Vamos ahora a hablar de lo que nos ha dejado este de Culebrón que eh, está yosimar. reportado en los medios, no, en los tabloides, en las primeras planas. Yosimar ya no es su yambú. Yosimar. Y sus y, ex. Y su ex, claro, ¿no? Claro, porque Yosimar en realidad había mostrado a través de las redes que estaba muy bien, feliz, casado con su esposa, creo que es una cubana, ¿no? Y bueno, ahora se lo ve disfrutando con la ex, con María Fe. En teoría habían tenido una salida y un encuentro por el bien del niño que tienen en común, pero. Ahí yo veo, ¿no?, algo más que por el bien del niño, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él no ha podido olvidar a esta mujer con la cual tiene todavía una relación, ¿no? O sea, decir, La nueva, sí. la nueva y la ex. O sea, la protagonista de siempre, porque nunca, a pesar de estar casado con otra, ver, no la dejó. Y además trató muy mal a María Fe trató muy mal a María Fe, la dejó, ¿no? Embarazada. Eh, pues se portó mal, ¿no? Y aún así, mira María Fe, por estar en el Caribe, por estar disfrutando de estos momentos, también perdona. Es, es fácil olvidar A ex, uh -huh. cómo superar esta situación, ¿no? Vamos a hablarlo con Liuba ULLOA, ella es licenciada en psicología, está con nosotros el día de hoy para hablar de esta situación que es muy común, Liuba, ¿eh? Porque estás con la pareja, pero de vez en cuando WhatsAppeas y mensajeas al ex. ¿No? Entonces no puedes cerrar ¿Qué ciclos, pasa cortar con estas etapas. personas que no cortan, que no dicen, ya terminé la relación, ex es ex. Chao. Hay gente que mantiene amistad, sí. Y se lleva bien. Claro, pero una cosa es amistad y otra cosa es estar Es tener un, un remember de vez en ¿no? cuando. Eso tampoco es sano. Bueno, primero lo primero HAY que tener en cuenta que un clavo saca otro clavo, eso es una total mentira. Uh -huh. Eso es mentira, porque lo que más hace es hundir ese clavo, porque la persona no ha olvidado del todo la persona. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me busca una persona, otra persona para poder reemplazarla. Y entonces empieza a comparar. Ay, pero con la otra yo hacía esto, pero con la otra yo hago el otro. Entonces empieza la comparación. Luego empieza a extrañar a la ex, y ahí es donde el ex vuelve a buscar, porque siente que no ha podido volver a vivir lo que vivía esa persona. NO ES QUE UN CLAVO SACA OTRO CLAVO, SINO QUE UN CLAVO LO PONES AL COSTADO DEL OTRO, NADA MÁS. Y LUEGO VIVES AHÍ, ¿NO es CIERTO? La DOBLE VIDA. Los dos eh, bye -bye. NO TE MARCA MÁS. ASÍ ES. BUENO, EN REALIDAD, TODA PERSONA SE TOMA UN TIEMPO PARA superar A SU EX. ALGUNOS PUEDEN SER SEIS MESES, OCHO MESES, ALGUNOS SE PUEDEN decir HASTA AÑOS. PERO ESO DEPENDE. ¿PUEDO SUPERARLO EN UN MES? Mm, yo diría que no. ¿Eres fría como Elsa de Frozen, quizás sí? Lo que puede pasar es de que puedes conocer a otra, otra persona, estás ilusionada, y de pronto va a empezar lo que mencioné, que vas a empezar a compararlo. Y entonces lo, lo ideal es que la persona viva su duelo. Es que en realidad una ruptura amorosa es como un duelo, es como una pérdida, una desestabilización, porque la persona está acostumbrada a llevar un ritmo de vida, a estar acostumbrada a algo. Y hay, ojo, hay una frase que dice... Si es que vuelve a tu ex, no es porque te extrañe, sino porque extraña el poder que tenía sobre ti. Uh -huh. Extraña controlar. Con es el, control. el clásico narcisista. La, ah, o sea, porque, a, a ver, ¿qué une a una persona que ya está con otra relación a volver a esa ex? ¿Le une lo emocional? ¿Le une el sexo? ¿Qué le une? Puede ser un tema de dependencia emocional, digamos que la persona esté acostumbrada a que, digamos, la persona le haga cosas. Eso generalmente las personas dependientes emocionales tienden a hacerse, ¿cómo se dice?, una costumbre de la ex, porque de pronto me dicen, ah, es que me cocinaba, me hacía tal cosa, me atendía, nadie ¿Y me... cocinaba? Nadie me conocía mejor que ella, entonces esa es la clase que yo escuché en consulta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que la otra persona me hace lo mismo, entonces vuelve pues, les... claro, ¿no? exactamente ya Y ahora, yo también conozco gente, conozco personas que pasan 10 años, 15 años, y siguen teniendo al ex como en un altar. ¿no? O sea, A pesar de que ya tienen nueva pareja, uh -huh. casados, con familia y todo, pero por ahí se acuerda del ex y el ex es pero, no, emblemático, sublime. Ya, pues, ya ¿Por ya se qué? Terminó. ¿No? Claro, es que hay personas que no lo han superado correctamente. Hay personas que me dicen, ah, ya voy a hacer como que nunca lo viví. Ya me disocié, o sea, no para mí nunca eso no existió. existió. Uh -huh. En realidad eso está mal, porque al final eso te va a hacer recordar más a la persona. O sea, eh, lo principal es tratar de... El aceptar... innombrable o la innombrable se uh -huh. convierte, ¿no? Estaba en las amigas, los amigos, ¿no? Y, uh -huh. y eh, no se menciona esa persona. Bueno, siempre hay por ahí un innombrable, pero... <risa> <risa> uno que uno quiere olvidar. De pero, más de... pero, Liu, entonces... Vuelvo a mi pregunta. ¿Qué une? ¿Une también el tema sexual? También, porque la persona siente de que eh, ha tenido mayor confianza con esa persona. Entonces, en realidad, el tema de la confianza toma tiempo para construirla. Entonces, hay personas que sienten que todavía siente confianza con la otra persona. Y... Entonces, siempre compadas. Sí, siempre hay y, que y esas personas que, tienen, que son amigos de su ex, y bueno. hasta, hasta ahora que tienen cada quien sus propias vidas, yo veo amigos que son amigos de su ex con las cuales han tenido hasta, hasta hijos y viajan todos, ¿ah? ¿eh? En familia. Los nuevos, la E, ¿eh? los tuyos, los míos, los nuevo, otros. La nueva y la Todos ex. juntos, todos, sí, se llevan bien. Ajá, claro. Eso Ahí es sano también. El ¿eh? tema sería la pareja de la otra persona, o como bien se dice, yo no quisiera ser la inseguridad de otra persona. Depende porque... de cómo terminó la relación. Exacto, cómo terminó la relación, digamos si fue en buenos términos, o si es que tienen algo en común, hay personas que tienen en común un negocio, un hijo, entonces como que ahí... Pero está bien esa relación, o sea, me llevo bien con mi ex y mantengo una cercanía, ¿está bien juntar a los cuatro? No, yo diría desde mi punto de vista personal, claro. yo diría que eh, hay que cerrar etapas, hay que vivir el duelo. Aceptar ese dolor y finalmente tratar de, como se dice, vivir cada uno ya en su, en su, en su mm. vida. Porque Ajá. de alguna forma también el intentar volver al pasado te, te impide Avanza. conocer a otras personas. Y ahí es donde nuevamente vas a estar comparando. Mientras no te saques sí, al si leche de no la, sea la sea cabeza. Porque, vas porque por a estar algo comparando. terminaste, porque algo no estaba bien. Entonces mm. es regresar a este círculo claro. vicioso y tóxico. Uh -huh. Hay personas que se llevan bien y son amigos de su sex. Quizás no fue tan importante. Y son amigos. Bueno, depende. Hay personas que dicen, ah, yo soy amiga de mi ex, pero bueno, hay, depende qué tipo de relación tenga y qué tan frecuente hablan Claro, también. porque puedes recordarlo con cariño, pero no significa pues, que lo vas a llamar para encontrarte a medianoche, pues, ¿no? Claro. O quizás decides, yo no querer saber nada más de esa persona porque sí. tu vida avanzó, ya no fue tan importante tampoco, entonces lo dejas que, ¿no? Claro. Y eso que también he escuchado casos que dicen No, lo que pasa es que yo tengo sentimientos de culpa por mi ex Porque siento que le hice mucho daño Que siento que no puedo dejarla Pero deja lo que él supere Exacto, eso es lo que yo decía No o sea seas egoísta, no seas narcisista Y deja que esta persona sea feliz O sea, ese es el tema Porque la persona, o sea, encima que la hizo sufrir Quiere seguir haciendo sufrir porque dice que tiene sentimientos de culpa O sea, eso es lo ideal, bajarlo en terapia Vaya, busque a Liuba ¿Dónde te pueden ubicar, Liuba, para quienes tengan este y otros problemas emocionales? Bueno, me pueden encontrar en la página Saludarte Mente tanto en Instagram como en Facebook. Gracias, Yuga. No me al ex. No, ya no, pues ya me el voy, ex. Sí, sí. Llamar, por eso se llama ex, ¿no? <risas> ex algo, ¿no? Ya pasó. Ay, porque tú ¿tú te comunicas con tu ex? No, ya, no, o sea, te acabó de te, te, te agarré frío, te agarré no, frío. Ajá. No, no, en realidad no, no, no, no tengo... La necesidad. Sube la música de tensión. Vamos, tú, dale. No, tú yo tú tampoco. Alicia. Tú, no, no, yo no sé por qué le ponen esa música. música. No, no, sé, no, no, no, no, para mí ya se acabó, sí, se terminó, empiezas eh, otra vida. Sí, es la ilusión de algo que no va a pasar. Aunque hay dos, de verdad, que yo no voy a ver un atrás. recuerdo bonito, simpático, pero ya de ahí, además, evalúas que ya eras otra persona antes, Ay, que has ya, crecido. No, así es. No, así es, ya enterré a mi ex, sí, es así un buen titular. Sí, o sea, sí. ya, no, cada quien en lo suyo. Sí, definitivamente, ¿no? y, de, y a veces uno dice, no, sabes que lo borro del mapa, pero otros que sí lo recuerdas con cariño. Pero es feliz hoy, ya, para pues? qué. Así es, muy bien. No, no, no, no pongas eso en título. Oh, 9 de la mañana, vamos a comentarles que tras la pausa tenemos información que nos ha mandado nuestra audiencia, nuestros eh, seguidores.